El encargado de Departamento de Extensión de la Universidad Católica Nordestana UGNE, Luis Elías Asmurdo, consideró que es una necesidad que niños y jóvenes tomen conciencia sobre las consecuencias que trae consigo la contaminación. tenemos que hacer una campaña eh, permanente, constante, de concientización, incluyendo educación para que nos ayude a las escuelas y colegios a llevar volantes, a llevar chat, conferencias, videos. Ya los grandes estamos ya eh, muy a la carne, no queremos hacer nada, pero tenemos que pensar con los niños que tienen su computadora vacía, a llenarle la cabeza, tiene que proteger y cuidar el medio ambiente. Nosotros lo dedicamos cada año a una institución, a una persona física que se haya dedicado permanentemente a la entrega, a la dedicación, al cuidado del medio ambiente y la economía. Este año me tocó a la universidad, queríamos que fuera el año... 50 años, pero 49 y 50 casi lo mismo, ya se a las declaraciones fueron dadas en el marco de la 16 versión de la jornada aire limpio vida sana que es realizada por la UNE junto a la diócesis de san francisco de macorís yoani cordero ntn su noticiero regional